Hola, me llamo Ana y soy profe de español para niños en Alemania. El año pasado fui a la, al encuentro de profe de L en Salamanca y la verdad es que me gustó muchísimo porque no solo conoces un montón de gente que se dedica a lo mismo que tú, sino que además hay un montón de ideas frescas que luego puedes aplicar al aula e incluso aunque sean ideas pensadas para adultos también se pueden adaptar a la clase con niños. Además, lo que más me gustó es que hay muy buen rollito y te ríes un montón. Al final son tres días que aprendes un montón de cosas y te lo pasas muy bien.